Buenos días Buenos días Buenos días eh, Sí, eh, cuéntenme en qué les puedo colaborar eh, ¿Vienen a suscribir? ¿Vienen a comprar? Para la oferta de comunicadores Ah, ok Bueno, sigan por favor, sigan por favor Y yo verifico Bienvenidos a Ediciones Desde Abajo Cuéntenme en qué les puedo colaborar Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que nosotros hoy tenemos una entrevista como comunicadores. Ah, bueno, claro que sí. ¿Con quién tiene la entrevista? Mm, Carlos. Carlos. Carlos. Permítanme un momento. Ya les pregunto y ya les confirmo, ¿bueno? Gracias. Muchos gracias. Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo aquí dos personas que dicen tienen una entrevista. ¿Sus nombres? Valentía y Lucho. Valentía y Lucho dicen que tienen entrevista. Claro que sí, señor. Bueno, ya mismo los hago seguir. Gracias. Claro bueno, que, que sí, confirmado. Entonces, en el segundo piso va a ser el punto de encuentro. ¿Cómo se dirigen? Van a subir a su derecha, segundo piso, en la sala de juntas. Bienvenidos a Ediciones desde abajo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Lo mucho, dejes el libro acá. Ay, es que está muy bueno. Gracias. Tranquilos, sigan, por favor. Dijo segundo piso. <coughs> probando, 1, 2, 3, probando. El micrófono está encendido. Bien, todo bien, listo. Sí, bien, 3, 2, 1, acción. Buenos días, mi nombre es Lucho. Soy un comunicador de larga trayectoria y tengo mucho interés en hacer parte de Desde Abajo. Eh, y ya, corte. Salió bien, puedo ver, podemos repetir. <coughs> Hola, mi nombre es Valentía y estoy haciendo la entrevista para la comunicadora en Desde Abajo. Entonces, bueno, pues nada, ese es mi perfil. Eh, ¿Y ya? ¿Grabaste eso? ¿Sí?